A través del Departamento de Ecología se llevó a cabo una reforestación y la limpieza del Arroyo Buñigas por motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. La campaña de reforestación se llevó a cabo en la secundaria Nueva Creación en Cebetis 152, donde se entregaron 100 árboles como nin, amapa, cedro y tabachín, y en la colonia Francisco y Madero. Apoyados con herramientas como escobas, rastrillos y carretillas, Funcionarios municipales y voluntarios llevaron a cabo una jornada de limpieza en el arroyo Buñigas. Esparcido en todo el cauce del arroyo, había en su mayoría desechos como bolsas y botellas de plástico, que fueron colocados en bolsas negras que posteriormente fueron trasladadas al basurón en un camión recolector. Esta es una cápsula del Gobierno Municipal. Juntos transformando Screen Up.